Espacio a los pobres, ya pues vamos a hacer esto, también un negocio. Entonces le abrieron el espacio a los pobres, pero espera, es que los pobres no se nos pueden meter de cualquier manera. Entonces, ¿cómo se nos van a meter los pobres? Entonces hicieron todo lo que está así encerrado, tipo coliseo romano, fue la primera entrada de los pobres al cementerio, pero con una función de que los ricos estaban en el centro. Y de que los pobres toda la vida no van a estar reclinándose ante, ante los restos. Entonces, eso es el diseño principal del cementerio. Ya después con el tiempo, ya se fueron haciendo más galerías, pero históricamente está en la concepción, la de intervisión y los demás en la periferia. Entonces, acabemos desde presidentes de la república. no es que